Bueno, este es mi sensor de fototrampeo de fabricación casera. Lo he construido en una caja de empalme de eléctrico de todo fin. Aquí está el sensor de infrarrojo. Es la... Sale por aquí, un agujero en la pared. Y con un tubo para restringir el área de visión, que no que en, por defecto creo que son 220, perdón, unos perdón 120 o 140 grados. Con esto pues deben ser unos 20 o 30 grados. El sensor de infrarrojo tiene dos controles. El de la izquierda es el temporizador. Indica el tiempo en el cual el sistema está abierto. Este lo tengo al mínimo. Al mínimo son aproximadamente un par de segundos. Es decir, cuando detecta movimiento, el sistema está abierto un par de segundos. Si lo ponemos al máximo, quiero recordar que eran aproximadamente unos 5 minutos. El sistema estaría abierto 5 minutos, dejando enviando corriente. Y este es el sensor del nivel de sensibilidad. Lo tengo al medio, normalmente lo suelo tener más bajo. Porque es suficientemente sensible para... Para mi gusto es suficientemente sensible. Lo tengo aquí sujeto con plastilina porque en alguna ocasión me gusta cambiar el sensor. Por, bueno. Un interruptor que controla el sistema, encendido para el sistema. Un paquete de pilas, de cuatro pilas recargables, con esto tengo autonomía por. un mes, dos meses. Nunca lo he dejado que se. que se descarguen completamente. Pero han estado un mes funcionando y cuando las he recuperado estaban estaban como nueva este es el relé micro relé que activa el sistema y el transistor que activa el relé y ya está y prácticamente el funcionamiento es pues lo que podéis imaginar cuando se está funcionando se enciende el LED entonces de LED durante dos segundos, como digo, es el mínimo tiempo y el sistema se cicla. Necesita reciclarse aproximadamente cuatro o cinco segundos, es decir, durante los 4 o cinco segundos posteriores a la detección, no va a detectar nada, o perdón, mejor dicho, sí va a detectarlo, pero no va a indicarlo hasta pasado esos cuatro o cinco segundos. Es decir, si después de, detectar, de apagarse el LED se produce movimiento, el sistema se va a activar, pero dentro de cuatro o cinco segundos. Como que si tuviera un buffer que recuerda la actividad y la indica pasado ese tiempo de ciclado. Por ejemplo, si yo toco, se enciende durante dos segundos, ahora mismo estaría ciclando y no detecta movimiento. Pongo la mano y ahora lo detecta tardó un par de segundos, para que se vea más claro. 4 o 5 segundos a ver y ahora, en cuanto termine le vuelvo a marcar, no indica nada, pero ahora se encenderá. Es decir, es como que el buffer recuerda que ha habido movimiento y en cuanto te puede, ejecuta la acción. Pero decirlo de una manera. No. Vamos a probarlo. Chupamos aquí la Nikon. es muy poco el cable lo arrastra. Bueno. Encendemos la cámara. La cámara ha terminado antes de que se apague la luz porque la ráfaga es más corta que el tiempo. Se podría aumentar la ráfaga y dejarle que haga más fotos, pero bueno. Tampoco me interesa porque como además se si tienen que disparar los flashes, mmm, los flashes a un cuarto o un octavo de potencia pues hacen seis, seis o siete de y ya está este es el, el mecanismo no es más sencillo no puede ser y la apagamos y ya está lo